Damos la bienvenida, como cada jueves, a nuestro compañero Ramón Antiguo Abrito en el segmento de Política a Otro Nivel. Hoy con el tema Seguridad Ciudadana. Saludos, señor, y bienvenido. Saludos, jóvenes. Aquí a trabajar. Recordar que hay que usar todavía la mascarilla, para los que creen que nos sanamos. Y dispuestos a compartir, la idea es traer algún tema que involucre a cada uno de nuestros conciudadanos que nos se, nos prestigian con el honor de dejarnos entrar a sus hogares. Así es. Antigua hoy compartir el tema de seguridad ciudadana, un tema que sin lugar a dudas, como usted muy bien señala, pues está en el tapete producto de que el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubasque, pues se ha encargado, ¿verdad?, de, por decirlo de alguna manera, de revolucionar este tema, porque el país está al garete en los últimos tiempos por la incidencia y por el aumento de los actos delictivos y la delincuencia que ha estado arropando el país, Más sin embargo se han estado desarrollando una serie de programas, una serie de estrategias con miras a, a que se pueda disminuir por lo menos esta acción delictiva en la República Dominicana. Bueno, el Presidente de la República en su condición anterior, 2016, 2012, <coughs> 2016, si mal no recuerdo, 2016-2020, eh, contrató los servicios de Hugo Guliani, ex eh, alcalde de Nueva York y una persona con altos niveles de, de conocimiento sobre la, el, esta seguridad ciudadana, porque fue a quien le tocó organizar el, la forma de vida como vivían la, las bandas y, y los grupos de narcotráfico en Nueva York, y el presidente de la República, Luis Abinader, en atención a ese conocimiento, esa experiencia de ese ciudadano ese norteamericano, eh, decidió contratar los servicios de él. Ahora en el gobierno no lo ha hecho, parece ser, no conozco, pero parece ser que sí está implementando las recomendaciones que en aquel momento le dio ese consultor, eh, contratado por el presidente de la república en mom los momentos actuales o sea, lo que quiero decir es que el presidente de la república desde su condición de candidato ha estado altamente preocupado por el nivel de inseguridad por resolver los problemas de inseguridad ciudadana que vive la república dominicana y en este caso ya eh, instaurado como presidente ha colocado en manos del, del ministro de interior y policía la responsabilidad de organizar un plan que se llama estrategia integral de seguridad ciudadana que ha comenzado en el barrio Cristo Rey en Santo Domingo y ya se implementó a partir del martes pasado en cuatro barrios más. Y que, dicho sea de paso, tiene a San Francisco de Macorís como el segundo pueblo, la segunda ciudad para la implementación de, y desarrollo de este plan piloto, por llamarlo así. Aquí están involucrados o han sido impactados los barrios eh, Santa Ana, San Martín, el barrio Vista al Valle y no recuerdo qué otro barrio. Les aseguro porque he tenido eh, participación o alguna, eh, asiste, he asistido a algunas reuniones, que constantemente aquí la mesa de seguridad ciudadana en San Francisco Macorís se reúne trabaja y el Ministerio Interior y Policía ha estado prácticamente mudado a San Francisco Macorís para garantizar un plan estratégico de seguridad ciudadana que le permita a los macorizanos y macorizanas eh, convivir, que nos permita convivir en un estado mínimo de seguridad ciudadana. Antigua, como usted ha estado involucrado, y así acaba de, de, de describirlo, en, la, en esas reuniones, eh, con respecto o sea, con este objetivo cuando entiende Antigua eh, que podríamos estar teniendo nosotros, por ejemplo, ya el, el, el, algunos resultados de manera positiva que las mismas autoridades que se han encargado de estar manejando este programa, eh, resultados que podamos decir bueno, se implementó hace eh, un mes, dos meses y estos son los resultados que tenemos de manera positiva positivo, después de haber eh, eh, estado en pleno desarrollo ese plan de seguridad ciudadana eh, y subdividido en, en, en diversas acciones por parte del Ministerio de Interior y Policía. Mira, el, el claro, eso es sin, sin, usted no es ningún vocero del ministerio, no, no, ni mucho no, menos Pero eh, sí como están involucrados. Y, y como dije, eh, he asistido a algunas reuniones que me han invitado No tengo una participación claro, la, en, en la, la condición de ciudadano también sí, preocupado sí, por esta Porque esas mesas de seguridad ciudadana las componen todas las organizaciones e instituciones que hacen vida activa En la ciudad donde uh, ha sido uh. montada Por ejemplo, aquí está la Cámara de Comercio y Provisión de la provincia de Duarte Aquí está los lo muchachos de, del, del Falpo eh, la, eh, la junta de vecinos las universidades la, la, la, las dos universidades que dicho sea de paso universidad eh, la UAS en combinación con la universidad donde están han preparado un gran plan que es el que se va a intentar implementar aquí en San Francisco de Macorís eh, la, la alcaldía en la representada por el, la vicealcaldesa en representación del señor alcalde de NG de la Rosa hay toda una estructura que se crea para formalizar la mesa. Eh, de Una estructura la que ciudadana. realmente antigua pudiera funcionar y, que, y pudiera eh, eh, dar a sentirlo, dar la presión de que realmente se tiene la intención y la voluntad de que se le por eso, preste la debida atención a ese caso. Por ese eso tema. pienso, como ciudadano, que, que hay eh, se puede creer, nos hemos creado grandes expectativas y podrá haber grandes soluciones. Porque, mira, a diferencia de, anteri de, de programas anteriores, en lo que solamente el Ministerio, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía era lo que funcionaban, era lo que se involucraban. Ahora hasta la DGC, el Intran, la Policía, la DNCD, el, el Interior y Policía, eh, Medio Ambiente, eh, Deporte, entre otras tantas instituciones del gobierno central que están involucradas para trabajar en esto. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís y en to todo el país, este plan incluye la... De, eh, identificación de una cantidad X de jóvenes que se preparan, se capacitan para eh, servir como de, de regenteadores de actividades oh, eh, deportivas y culturales en las diferentes comunidades que son impactadas por el plan estratégico integral de seguridad ciudadana, o sea es un gran plan que hay que apoyarlo y tú preguntabas que, que si hay algunos resultados, bueno en, la, en Cristo Rey, en la capital, se decomisaron 1.731 armas de fuego que fueron entregadas voluntariamente. Hay una... Eh, hubo una gran cantidad de... ha quedado organizada una gran cantidad de personas en diferentes organizaciones e instituciones a lo interno, que, por, que, que no es que son chivatos, son fiscalizadores de la implementación de este plan estratégico para involucrar a la sociedad, para involucrar al pueblo, eh, a, a esa comunidad en actividades que saquen a la juventud de ese mundo de, de, de, de, de, de intranquilidad, de inseguridad en, en que vive. ¿Qué puedo decir que es importante, además de todo lo que se ha hecho de, de, de, del, del plan estratégico? Que el plan estratégico de seguridad ciudadana no persigue solamente eh, cambiar el tema de la policía, sino involucrar a la sociedad, porque señores, el problema grave de aquí, de la inseguridad ciudadana, comienza en el comportamiento de nosotros como ciudadanos. Lógicamente, a falta de credibilidad de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana, el pueblo, eh, la sociedad, los ciudadanos no creen en esa autoridad y entonces cada cual anda como chivo sin ley, hace lo que le viene en gana. Aquí hay que ponernos padre, madre, familia a involucrarnos en, en este programa, en este proceso, no porque lo haga el gobierno del PRM, es porque es a nosotros que nos va a beneficiar. El presidente de la República, Luis Abinader ha dicho que en un año, creo, año y medio, ya aquí comenzará a verse, no a verse resultados eh, primarios, sino a, a vivir un clima de seguridad ciudadana que nos permita, señores, mínimamente convivir. Claro, claro. Eh, mira, Antigua, eso que usted plantea es una gran verdad y sobre todo se refiere cuando la intención del Ministerio de, de Interior y Policía de involucrar a, a la sociedad en sentido general en esta acción que nos perjudica a todos y nos va a beneficiar a todos. Es tan cierto, por ejemplo, aquí históricamente las cosas son así. Por ejemplo, si hablamos del tema energético, eh, hace unos años atrás hablábamos de que eh, de los apagones, pero sí hablamos de las pocas culturas de pago que hay en este país. Pero también si, si nos referimos al caso de la basura, en los diversos eh, eh, cabildos de la República Dominicana, hablamos de que no recogen la basura, pero también nosotros tenemos poca cultura y poca formación del manejo que le damos a la, a la basura en nuestro hogar. O sea, tenemos que involucrarnos y aportar para que las cosas realmente salgan, eh, como deben ser, y en este caso yo creo que sí que hay que identificarse con esta con este programa del Ministerio de Interior y Policía que la única eh, el único deseo es de que realmente se pueda disminuir los actos delictivos y la violencia en la República Dominicana 100% de acuerdo con ese planteamiento que usted hace Y la y te repito, la pedirle el involucramiento de la sociedad, de la población de los ciudadanos, de las instituciones y organizaciones eh, que operan en la estructura interna de cada una de las comunidades En cada una de esas comunidades hay Junta de vecinos, asociaciones de, de, de, de mujeres Porque es que aquí todos todo se lo queremos dejar a, a, al, a, al, al gobierno, gobierno. no debe ser así Mira, aquí pues, en San Francisco de la provincia de Duarte Está involucrada la señora goberna la, la gobernación, la alcaldía El senador ha tenido una, participa una participación preponderante En la composición de, de, de, de, de estos equipos El Intran eh, en este caso eh, La persona de Daniel Canela Que es el subdirector general Del de, de Intran La DGC Que dicho sea de, de paso La DGC, lo, la DGC lo, son los dueños de AME Las que sustituyen a la AME Bueno pues ahí eh, esa, esa, es una, esa es la organización Que para mí es el punto negro En este programa que ojalá Ojalá las autoridades que están Involucradas en eso comiencen a mirar Para el caso de DGC porque puede ser una piedra eh, en, en, en, o, o un clavito eh, en el zapato. ¿Por qué razón, Antiguo? Por el hecho de que el desorden más grande que hay en San Francisco Macor es el del tránsito. Por ejemplo, lo que respecta a nosotros. ¿Por ¿No, qué están todos los días en la calle? Tío? No, no, ellos están eh, ellos están como inspectores de impuestos internos, recaudando recursos, fondos, para no sé quién. Y, y si y, no, no entran los es, motores. Sí. Pero, pero déjame seguir planteando el caso de la seguridad. Porque... Porque en la, eh, la inseguridad ciudadana, la inseguridad en la que estamos viviendo, señores, es fruto del mismo ambiente que estamos viviendo. Aquí hay una libertad que raya, que sobrepasa la, la, la raya, llegando a libertinaje. Aquí cada cual se siente con derecho a dar una galleta a un policía. Pero aquí cualquier policía se siente con autoridad, poder y derecho a darle un tiro a un ciudadano común. Entonces, todo eso está, señores, en la base primaria de la composición de la sociedad de un, de un país, que es en la gente. Entonces, este plan estratégico de, de, de seguridad integral para lograr una seguridad ciudadana generalizada, eh, hay que apoyarlo porque las instituciones, el gobierno, la persona del presidente de la República ha demostrado eh, eh, claras eh, eh, voluntad, clara voluntad, claras intenciones para que esto se implemente. Pero sin el apoyo de nosotros como ciudadanos será imposible. Yo alcanzaba a ver, por ejemplo, el tema de, lo, de, lo, de los jóvenes en, y la gente. Es un motor sin casco que también involucra impuestos internos. Este programa de, de, de, de seguridad ciudadana involucra impuestos internos en el sentido de que ya se va a comenzar a identificar a los motoristas. La Aquí regularización no hay placa. de los motoristas. La regularización. Sí, que vemos la fila ahí con, en el entrante. Con una, sí, hoy, justamente hoy, se están validando, o se, van, se van a comenzar a validar aquí en San Francisco de Macorís, para identificar con un número, una numeración a cada uno de los, de los motoconchistas que anden por la calle, de forma que pueda haber alguna forma de identificar a los serios de los vagabundos, a los buenos de los malos, porque, señores, es que este país está malo de arreglar, mal de arreglar. Oye, se exige, como es natural, que se use un casco protector, Tú coges, perdonando el término, tú coges una vasinilla plástica y te la pones ahí, le pasa por el lado a un amén y el amén te deja pasar. Claro, cree que eso es un casco. Yo he visto motoristas con el casco digo, que usan los es, lo, lo, lo bicicleteros. en todos los países del mundo, que eso es de ley. Usted montarse en una motocicleta y tener que ir provisto de un casco pero, protector. Pero entonces mira la ironía de la vida, que, que, que, que te digo que tengo problemas para entenderlo. Un casco protector, entonces bien hecho, el que manda la ley, el que protege al ciudadano de, tener, de recibir golpes en, el, en, el, en la cabeza y morir. Entonces, ese instrumento, esa herramienta, impide identificar a, a, al ciudadano que lo porta. ¿Mm? Miramos una cosa, tú dirías, pero antigua no hay otra. Sí, yo sé que no hay otra forma. Ni es la vacinilla, plática, pero ese tampoco me permite identificar al ciudadano cuando va frente a la cámara, ni siquiera. Entonces, ven que es un problema grave, que no es, no es fácil... La solución es el uso del casco para evitar que muera el motorista. Pero el uso de ese casco pone en riesgo la identidad o impide la identidad de ese portador, de ese casco protector, para que las autoridades puedan saber si fue él el que cometió la, la falta o el delito en, en la calle. De todas maneras, toda manera, trabajar y apoyar este plan estratégico de integral, de seguridad ciudadana que está llevando a cabo el gobierno de la República Dominicana En la persona de Chubasque, el ministro de Interior y Policía Y las autoridades locales aquí en San Francisco de Macorís Y la provincia de Duarte, para que podamos, por lo menos señores Convivir en los próximos años en este país Antiguo, antes de irnos, porque ya no está haciendo seña nuestro coordinador José Paulino Yo estoy a mi mano izquierda, a Ramón Antiguo Abrito a mi mano derecha en Manuel Tejada. Díaz. El ladrón bueno y el ladrón más. <ríe> Dos abogados profesionales del derecho. Y precisamente, Antigua, yo quiero aprovechar este, estos últimos 30 segundos que nos quedan para seguir intentando sensibilizar a la población, porque en el día de mañana, viernes, primero de octubre, en el Parquecito Los Martres se va a llevar a cabo un tele-radio maratón a beneficio de Luis Rafael Abreu, un joven ebanista <ríe> y abogado que está pasando por una situación difícil de salud y debe ser sometido a una cirugía de corazón abierto. De lo contrario, pueda eh, que eh, Luis pues, no continúe viviendo. De manera que queremos invitar a toda la población, a los de aquí y a los de allá, que mañana pues, hagan contacto eh, a través del canal 8 de este grupo Telenor, del canal 49 de CTT, de la emisora 93.5, ¿eh, canal 14 de la emisora 93.5 FM para que usted haga su aporte y de esta manera pues pueda contribuir a que el corazón de Luis Rafael Abreu pues pueda seguir latiendo. Así que les invito tanto a Ramón Antigua como a Manuel Tejada que se sumen por esta causa y nos acompañen, sea colaborando por su condición de comunicadores, ¿verdad? O con su aporte por esta causa. Así que invitamos y queremos despedir este espacio intentando una vez más sensibilizar los corazones nobles que tenemos en toda esta región del Nordeste. Hoy por Luis, mañana puede ser por ti. Así que te esperamos en el día de mañana con tu aporte aquí en el parquecito Los Martí desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde estaremos ahí para recaudar los fondos que necesita Luis para poder eh, que su corazón pueda seguir latiendo. Apoyar esta justa causa.